En un lugar como la ciudad de Panamá, uno de los grandes problemas es la basura en productos orgánicos panameños transformamos un problema en una solución hemos inventado el primer fertilizante 100% derivado de reciclaje de descartes vegetales planta feliz el fertilizante que está cambiando la forma de cultivar en panamá un fertilizante de acción rápida fácil de usar y que no es un riesgo para los usuarios o el ambiente Además. Ofrecemos talleres donde enseñamos a las personas a cómo cultivar comida en sus hogares y hacerlo fácil. Ya hemos realizado varios talleres y hemos logrado un impacto compartiendo nuestros conocimientos. Oh. Hola, mi nombre es Carlos Juan Vargas, soy un emprendedor panameño, eh, mi proyecto se llama Productos Orgánicos Panameños eh, y nosotros nos dedicamos a la hombricultura, nosotros reciclamos desechos orgánicos vegetales y producimos un fertilizante de alta calidad llamado Planta Feliz. Nos enfrentamos al problema que son Competimos con empresas de gran calibre y muchos recursos. Adicional a eso nos enfrentamos al desconocimiento que hay por parte de la mayoría de los panameños con respecto a los aspectos negativos de la forma de la agricultura en Panamá, que es insostenible. Tu aporte nos va a ayudar a seguir trabajando en lo que es esta revolución de comida urbana, enseñando a las personas a cultivar comida en su casa y cambiar sus hábitos de consumo de forma tal que se orienten hacia un consumo de productos desarrollados de forma sostenible. Los fondos recaudados se usarán para finalizar la ampliación y mudanza de la operación, construir un capital de trabajo y continuar ofreciendo talleres gratuitos de agricultura urbana.